Voy a hacer un rayo jajajajajajaja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Yo instalo el simulador de rayos X de DDDD. Hago clic en simular. Ay. ¡Ay! Anais, estás castigada por mil años por simular rayos. Guaja.